Venezuela, muy buenos días. Información en directo de inmediato compartimos con ustedes información de interés nacional. Adelante. Gracias a por este contacto informativo. Nosotros nos encontramos en el gimnasio Teodoro Guaira en el municipio Valencia, donde en este momento se está desarrollando el gran acto de juramentación del equipo político estadal del PSU y de la JPSU. Y de inmediato vamos a escuchar a Roberto Zapoleo, enlace estadal del PSU, por acá por el estado Carabobo. Cada uno de los hombres y mujeres que ellos y ellas consideraron que eran los más aptos para asumir las jefaturas de calle, de comunidad, de VC, y que hoy nos encontramos iniciando la instalación y juramentación de nuestras estructuras medias. Nosotros entendemos que el partido es la organización fundamental, la organización política fundamental para garantizar la continuidad de la revolución, que el partido es la escuela de cuadros para seguirnos formando, que el partido es el partido en movimiento, el partido donde se agrupan todas las organizaciones sociales, como lo decía el comandante Chávez. Y ayer, capitán, escuchábamos al comandante Chávez en un video donde él nos hablaba de la fuerza moral que tenía nuestro partido, con una masa popular, con su liderazgo y su militancia, pero que esa masa popular se movía al calor de un liderazgo, con orientación política, con fuerza moral, conscientes del saber de dónde venimos, de lo que nos identifica. Y es allí donde también el comandante Chávez con mucha visión nos decía que el Partido Socialista Unido de Venezuela iba a ser el referente para todas las batallas que se nos avecinaban. Y el comandante Chávez, gran visionario, no se equivocó, capitán, presidente Nicolás, gobernador Lacaba... Porque es el Partido Socialista Unido de Venezuela el que ha estado al frente vestido con dignidad en cada una de las batallas que nos ha correspondido dar frente al imperio norteamericano. En estos días decíamos que es el partido el que estuvo en la distribución justa del combustible. Es el Partido Socialista Unido de Venezuela y su juventud los que estuvieron en la distribución justa del CLAP, los que se desplegaron a atender a los connacionales en nuestras fronteras y luego acá en el Estado. Es el Partido Socialista Unido de Venezuela el que fue a dar la batalla en Tiendita. Es el Partido Socialista Unido de Venezuela la mayor y mejor organización política. Cuente usted, primer vicepresidente, cuente el presidente Nicolás Maduro, que acá está y nos sentimos orgullosos de hoy, se pueda juramentar nuestra estructura política de la juventud, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Consejo Político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ustedes como la mejor escuela que un joven pueda tener para formarse en el amor en las ideas. El partido donde nosotros vamos a seguir haciendo política con el pasar de los años y nuestro Consejo Político, nuestros referentes morales y guías para seguir en la consolidación de la victoria. Yo quiero leer el acta de compromiso patriótico y revolucionario donde nuestros jóvenes nuestro partido nuestro consejo político se comprometen en la defensa de la patria, se comprometen en la construcción del partido con nuestros valores socialistas los abajo firmantes integrantes de la estructura de dirección política estadal del estado Carabobo nos comprometemos mediante la presente acta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 los cargos y responsabilidades asignadas para ser irreversible a la revolución bolivariana, siguiendo el legado del comandante eterno y líder invicto de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fría. Consolidarnos como vanguardia de la revolución bolivariana, que sea ejemplo de disciplina consciente para construir el camino de la victoria en cada coyuntura que amenace a la patria.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 a nuestra responsable de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a nuestra responsable del Consejo Político, a que firmen el acta de compromiso y con ello sellemos un pacto de lealtad, de amor al pueblo de Carabobo y a toda nuestra militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Dónde está la gente del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Dónde están los chavistas de Carabajo? ¡La juventud... ¡Esté Chavita Bienvenido, Diosdado, a la tierra de libertad, Carabobo, Carabobo siempre, Carabobo, con toda esta gente bonita, con toda esta gente bella, con toda esta gente revolucionaria. Con toda esta gente leal, con toda esta gente restiada y con toda esta gente vergataria que somos los chavistas carabodeños. Miren, me van a perdonar todo. Bienvenida a Erika, mi hermana Erika, Faría, Robexa. Ay, vale, un beso a Erika, vale. Ese es mi pana de tantos años. A toda la gente de nuestra dirección regional. A todos los integrantes, a los alcaldes, alcaldesas. Vamos a darle un aplauso a nuestros alcaldes y alcaldesas. Que le están echando piernas día y noche. Yo, miren, si se me va un momentico la fuerza de Odao. Tú sabes que los vampiros... Los operan, los pican Pero eso necesitan eh, cinco o seis horas Para recuperarse Ya yo me recuperé, ayer me picaron Pero aquí estoy Pero Oye, yo, yo, lo, yo lo digo por si a la moja <risa> ¡Que viva Puerto Caballo! ¡Que viva Valencia! ¡Que viva Calabado! Bueno camarada Miren, hoy es un evento importante, importante, importante. Es un evento importante porque estamos comprometiéndonos con algo sublime, con algo fundamental para nuestro futuro. Son los compromisos que los revolucionarios hacemos con la patria y los compromisos que hacemos con nuestro presidente Maduro y nuestro partido. Venezuela tiene que saber, la comunidad internacional tiene que saber que en cada rincón de este maravilloso Estado siempre va a haber un chavista decidido a defender el legado del comandante Chávez y a defender a Maduro al costo que sea al costo que sea, Diosdado, porque vamos a defender nuestra revolución, porque tanto nos ha costado, hermano. Yo venía hablando con el capitán Diosdado Cabello, que sin duda alguna es uno de los personajes más importantes de la historia de la revolución bolivariana, por su lealtad, su compromiso, su valentía y su claridad política. Y todos te lo reconocemos Diosdado, todo todo chavista reconoce al capitán Diosdado Cabello como un factor fundamental de esta revolución. Y al frente tuyo aquí, aquí en Carabobo, como hace 201 años, la patria va a estar segura. Porque somos los mismos hijos de Bolívar y de Chávez los que vamos a salir para la calle. ¡A defender esto! Así que por ahí andan los escuálidos, creyendo en pajarito preñado. Van a volver los escuálidos. Mira, estamos en televisión, ¿verdad? Ah, estamos en vivo. Ah, ya va, mire. Ajá. ven, ven para acá ven para acá ven para acá ven para acá cámara cámara cámara cámara mire me están viendo en toda venezuela dios dado nos están viendo en toda venezuela le voy a volver a preguntar a las a los amiguitos que vinieron hoy para acá que no somos muchos no somos muchos ah, toda la gente que está, está montada en, por la parte de afuera encima de, de, de, de, de, de los bloques eso para ver. ahora les voy a volver a preguntar... ¿Van a volver los escuálidos? ¿Van a volver los escuálidos? No van a volver ni volverán jamás... ...mientras estemos los patriotas y los revolucionarios... ...al frente de esta revolución... ...en el Estado Carabobo, en toda Venezuela... ...con dios con Nicolás y con toda esta gente... ...que está dispuesta a darlo todo. Dios bendiga el PSUV, Dios bendiga a los revolucionarios, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva Yabal, que viva el PSUV y que viva el Magallanes. ¡Con ustedes, Dios Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la moral en Carabobo? ¿Cómo está la moral en Carabobo? Bueno, qué emoción estar aquí en Carabobo, saludarla, saludarlo con mucho afecto, mucho respeto, saludar a los compañeros y compañeras del Consejo Político, presentes del equipo político estadal, ...de la JPSUV, pero sobre todo... ...saludar a los militantes y a las militantes de base... ...del poderoso Partido Socialista Unido de Venezuela. Este partido, nosotros debemos cuidarlo... ...cuidarlo como se cuida un hijo, una hija... ...por muchas razones. Es una fortaleza que debe constituirse... Inexpugnable para cualquier sector opositor, bien sea interno o externo. Hemos venido avanzando en un proceso de renovación de autoridades del partido, a los niveles de base. ¿Dónde están los jefes de calle aquí? Jefes de comunidad. Los jefes de VCH, jefas. Bueno, ustedes son los jefes, en verdad. Son las jefas. Los jefes de calle, jefas de calle, jefes de comunidad, jefes o jefas de UVC son los verdaderos jefes de este partido. Fueron electos en un proceso extraordinario que ordenó nuestro hermano presidente Nicolás Maduro y fue muy claro vamos a la renovación del partido, de las autoridades, pero vamos desde las bases auténticas de nuestro partido. Por eso la legitimidad, la leg legitimidad que tienen jefes de calle, jefe de VC, jefes de comunidad, es auténtica, nadie puede discutirla, y se convierten ustedes en los verdaderos jefes del Partido Socialista Unido de Venezuela. <risa> dentro de toda esa, dentro de toda esa tarea de la renovación, ahora nos toca juramentar en el día de hoy al equipo político estadal de nuestro partido. Nos toca juramentar al Consejo Político de nuestro partido. Nos toca juramentar a la dirección estadal de la JPSU. Y nos toca juramentarlo porque para nosotros un juramento lo tomamos como aquel juramento del comandante Chávez del MBR 200. Como lo tomamos como el juramento del padre Bolívar allá en el Monte Sacro. Es el juramento de compromiso, de obligación moral de asumir la responsabilidad de las tareas que nos dé la revolución. Yo debo decir, hermano gobernador, que Carabobo difícilmente me corrige Saúl y me corrige Iris, pero probablemente no hay un Estado de Venezuela, no hay, donde el movimiento originario del MBR 200... ...tenga tantos recuerdos y tanta participación como el Estado Carabobo. Claro, vale. Compañeros y compañeras que estuvieron con nosotros desde hace años, muchos años... ...aquí inclusive asesinaron a cuatro jóvenes universitarios, lo fusiló el gobierno de... ...Sala Romero... ...ojalá... ...se volviera a abrir esa investigación... ...Saúl, llevarla a la Asamblea Nacional... ...para que haya justicia contra... ...aquellos que asesinaron a esos jóvenes... ...y contra los responsables que lo ordenaron... ...porque los asesinaron, los fusilaron... ...jóvenes que participaron... ...aquel 4 de febrero... ...y uno siente por Carabobo ese amor... ...del comandante Chávez hacia Carabobo... ...yo les voy a decir... ...cuando el comandante Chávez el 4 de febrero o el 3 de febrero, salió en la operación Ezequiel Zamora, el sitio al cual se dirigió fue a Carabobo. Se instaló aquí en Carabobo y de aquí de Carabobo salió para Caracas. ¿Por qué? Porque esto es una carga de energía. aquí nació la patria en Carabobo. Aquí hay fuego sagrado de los libertadores y las libertadoras de la patria, está aquí en Carabobo. Por eso nos alegra mucho estar aquí en este hermoso acto de juramentación, de asumir la tarea, el compromiso. Ustedes saben, y lo voy a, es bueno recordarlo, nosotros no nos estamos enfrentando a los batequebrados de Primero Justicia, Voluntad Popular, a ADECO, no, no, no. Nosotros nos estamos enfrentando y debemos tenerlo muy claro al enemigo histórico, de los pueblos que buscan su liberación que es el imperialismo norteamericano y el imperialismo norteamericano es insaciable el imperialismo norteamericano no descansa no se rinde y es arrogante carece de escrúpulos y ellos fijaron su vista sobre Venezuela porque en verdad Estados Unidos no le quiere comprar petróleo a Venezuela Estados Unidos le quiere robar el petróleo a Venezuela se lo quieren arrebatar como lo hicieron durante más de 100 años. Entonces ellos están empeñados, ensañados, obsesionados con nosotros, con Venezuela. Conmigo, con el presidente Nicolás Maduro, pero también contigo, contigo, contigo, contigo, con todo aquello que no esté de acuerdo con él. Miren, con el pueblo, contra el pueblo. Nosotros, cuando hablábamos del imperialismo, mucha gente decía, no vale ellos no son así, no vale, le van a seguir echando la, la culpa al imperialismo, el imperialismo existe y es perverso, y el imperialismo tiene la adentro y afuera, tiene países o gobiernos de países que son, están a la orden de ellos, nosotros hemos sido un laboratorio, cada experimento que hace el imperialismo para salir de la revolución, lo que nos ha hecho es fortalecer, nos ha llenado el alma y el espíritu para seguir luchando para no rendirnos. Esa es una tarea del Frente de ese de las amenazas de todos los días, sanciones, bloqueo. Ese es un frente. El otro frente es el electoral. En poco tiempo, cuando llame el CNE, va a haber elecciones. En cualquier momento, las que tocan son, según el cronograma, son las elecciones presidenciales. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparados, hermanos y hermanas, que no nos agarren fuera de base, que cuando nos toque o nos llamen, nosotros digamos presente y en esas elecciones vuelva a ganar la revolución, vuelva a ganar la patria, vuelva a ganar el chavismo. El partido va ahí y ve. ¿Cuál es la tarea inmediata que tenemos, hermano Rafael, compañeros de la dirección estatal del partido? La conformación del 1 por 10 electoral. Pero en verdad un 1x10 no coba, no mentira. No puede un jefe de VC permitir que haya mentira en la conformación de la de enero, del 1x10 de su VC. No puede un jefe de calle permitir que haya mentira en su calle. No puede un jefe de comunidad permitir que alguien anote 10 y sea mentira. Si son 2, que sean 2. Si son 4, que sean 4. Si son 30, que sean 30, pero que vayan a votar por la revolución bolivariana. No puede el equipo de los equipos municipales, no pueden los equipos estadales permitir que haya una lista chimba. Que alguien diga, yo tengo 50 solo para decir, tengo 50. Y el día de la votación, ni él va a votar. Ni él va a votar. Hay que tener cuidado con eso. Seamos estrictos, severos, revisemos, chequemos. Todos los jefes de calle de comunidad van a tener acceso a, a la información de su calle. Y ellos van a poder chequear. Diosdado Cabello vive aquí. para la patrulla de Diosdado tiene este gentío. Y yo tengo que llamar a Dios dado y preguntarle, mire, ven acá, ¿a quién tienes tú en tu, en tu patrulla? Del 1 por 10. ¿Estás seguro que van a votar? Sí, se comprometieron y hay que tocarlos, hay que llamarlos, hay que sentarse a hablar con ellos, ¿ves? No dejar esto al azar. Este partido tiene una gran organización, una gran estructura, debe servir para ganar elecciones, pero también debe servir para hacer una revolución, para construir el socialismo bolivariano, el socialismo de Chávez. Acompañar al hermano presidente Nicolás Maduro en la dura tarea que le está tocando, en el trabajo que está llevando a cabo, porque cualquiera cree, cualquiera puede pensar y hablar, opinar, criticar, sin ponerse en los zapatos de los demás pónganse los zapatos de Nicolás un día y comienza a administrar este país que ayer tenía o anteayer 100 dólares y hoy tiene uno uno conciencia tiene este pueblo y nos ha ayudado y va a seguir ayudándonos porque conciencia tiene ahora al frente de esta lucha es imposible salir si no es en el marco del socialismo ustedes escuchan ¿cuál sería su programa? no, yo soy liberal yo soy... Libre mercado. Yo hago la propuesta para que los empleadores voten a quien ellos les dé la gana. No, aquí hay un gobierno revolucionario, aquí hay una revolución que se preocupa, que hace esfuerzo todos los días por salir adelante todos juntos. Aquí entramos juntos y si algún día dentro de 300 años salimos, saldremos juntos, pero nos mantenemos unidos en batalla, en victorias, en lucha siempre, siempre unidos, unidos. Yo le pido a la dirigencia del Estado Carabobo, hermano gobernador, compañera Robexa, a los compañeros alcaldes, alcaldesas que están presentes, que hagamos un esfuerzo de sumar, hagamos el esfuerzo de organizar y hagamos el esfuerzo de unir toda la fuerza revolucionaria ...para lograr las victorias que tengamos por delante. Mire, no hay nada más bonito. Y no hay nada que le tenga más terror... ...la oligarquía que cuando ve el pueblo chavista en la calle. ¿Qué han dicho ellos de la marcha del 4 de febrero? Calladitos, miren, no han dicho nada. Se les metió el rabo entre las piernas... Porque cuando ellos ven al pueblo en la calle saben que ese pueblo está ahí para defender la revolución, para defender el socialismo, nuestra constitución, al compañero Nicolás Maduro y para informarle al mundo entero que aquí estamos restiados con la revolución bolivariana. Para informarle al mundo entero que no volverá más nunca la derecha perversa a gobernar este país. Juramentarse, hermanos y hermanas, no es cualquier cosa. Yo lo he dicho y lo repito aquí, no es el juramento que uno dice en la casa, no, por Dios y mi madre, yo no fui. No es ese. ¿Quién agarró esto? No, yo no fui, por Dios y mi madre, no es ese juramento. Es el juramento de Bolívar. Es el juramento del compromiso auténtico. Así como hoy estamos nosotros juramentando a estos compañeros hay muchos compañeros que no están ahí pero merecen estar pero no puede haber 300, 500 ¿ves? entonces uno es responsable de la tarea que le den uno debe asumirlo como es quien no pueda, levante la mano y diga yo no puedo yo no puedo pues quien no quiera, diga eso y el espacio al que sí quiera, al que sí pueda cuando yo digo sumar cuando digo organizar, cuando digo unir, tiene que ver con llamar a los compañeros y sentarlos, pum, pum, venga acá, vamos a trabajar juntos. Ese equipo político del Consejo Político es una poderosa herramienta de trabajo para ayudar en la gestión y al partido. Se supone, se supone no, es así, que toda la experiencia de esos compañeros están a la orden de la revolución. Este equipo de la JP sube bueno, es como decir el combustible, pues. Ningún joven puede andar ahí, perdónenme el término, apendejiado O apendejiada, para no decir otra cosa. Tiene que estar en primera línea de batalla. Sin que lo llamen, sin que lo inviten, sin que le digan nada. Y tiene que estar la juventud organizada. Y aprender, la disposición a aprender, tiende uno cuando es joven a creer que se la sabe toda, que nadie más sabe más que uno, y no es así. Y al equipo político estadal es la suma, la convergencia de juventud, de experiencia, de fuerza política, de reconocimiento, de unión, de lealtad, de lucha, de batalla y de victoria es el equipo perfecto para nosotros seguir adelante es el equipo que Carabobo tendrá en los próximos tres cuatro años hasta el nuevo congreso del partido es el equipo responsable por asegurar la victoria de la revolución aquí en las próximas elecciones es el equipo que garantizará que Carabobo siga siendo territorio chavista no tengo dudas que eso va a ocurrir así no tengo ninguna duda mientras ellos están divididos nosotros tenemos que mantenernos unidos. Mientras ellos están en una marcha, amargados, peleando como estamos nosotros, alegres y felices de militar en la revolución. Es el carácter de los chavistas y de las chavistas. Si a usted le piden, usted militante de nuestro partido, porque ustedes saben que existen compañeros que andan por allí, ...por alguna circunstancia disgustados... ...ayer yo puse un video del comandante muy oportuno... ...en el programa... ...que uno... ...el militante, el revolucionario puede disgustarse... ...por alguna razón en particular... ...ah, pero no puede ir a darle la razón a la oposición... ...no puede andar con el mismo discurso... ...de la oposición... ...no puede darle una puñalada al compañero presidente Nicolás Maduro... ...con críticas sin sustento de ninguna naturaleza... ...con ataques sin ningún tipo de fundamento... ...y sin tomar en cuenta la realidad política que estamos viviendo. Hermanos y hermanas... ...Estados Unidos no nos ha quitado ni una sola sanción... ...ni una... ...ni una sola sanción... ...sigue persiguiéndonos, sigue bloqueándonos... ...y sigue tratando de robarnos nuestro dinero. Ellos, el Reino Unido, Portugal, España... Quieren nuestra riqueza. Aquí estamos nosotros y la revolución para decirles, si la quieren, tienen que pagar. Tienen que pagar y tienen que pagar lo que el precio justo, no lo que ellos les dé la gana. Porque lo que ellos quisieran es robárselo. Este partido está aquí para asegurar eso. Y lo aseguraremos nosotros con cada victoria que tengamos en el campo electoral. Yo les voy a pedir en este juramento, compañeros... Del equipo político estadal, compañeros, compañeros de la JPSU, compañeros del Consejo Político, que seamos y hagamos un gran esfuerzo, un gran esfuerzo por ser como nuestra militancia. No nos alejemos de la militancia de base. Nosotros estamos aquí gracias a esa militancia de base. Nosotros nos debemos al pueblo que está en la calle, al pueblo que le duele, que padece. Y nosotros estamos obligados a hacer como ese pueblo. ¿Ustedes conocen este documento, el libro rojo? Desde el inicio del partido, vea, aquí están, la declaración de principio desde el Congreso Fundacional, los estatutos de nuestro partido con las modificaciones que ha tenido, con las reformas que ha tenido, las bases programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Código para la Honestidad, Ética y Disciplina Revolucionaria de la Militancia del PSUV. Este es nuestro manual principal de trabajo que deben tener los compañeros y compañeras de los distintos equipos que vamos a juramentar. Que, deben, que debe ser del conocimiento de toda la militancia? Así como nuestro comandante Chávez... Ustedes recuerdan cuando se aprobó esta constitución, ¿verdad? Que el comandante Chávez la sacaba en todas partes. Y el pueblo leyó la constitución. Y el pueblo ya no se dejaba engañar. Todos sabían cómo era la cosa. Así, así tiene que ser el libro rojo de nuestro partido. Esta semana nosotros vamos a aprobar las tareas... En el partido vamos a discutir y aprobar las tareas del equipo político estadal, las tareas del Consejo Político y las tareas de la JPSU en el despliegue, en la calle, en el terreno. Pero yo quiero entregarle a los compañeros y compañeras como símbolo de este hermoso acto nuestro libro rojo. Compañera de la JPSU, venga usted. Compañera del Consejo Político, tenga usted, hermano gobernador, tenga usted también. ¿Estamos listos para juramentarnos? Tenemos clara la tarea. Sabemos nuestras obligaciones, nuestro compromiso. ¿Sí o no? Vamos a juramentarnos y levantemos la mano izquierda, la que está ahí al lado de nuestro corazón es el juramento lo que están los, los jefes ustedes son los jefes de ellos, juramentense con ellos y exíjenle con ellos este es el juramento de nosotros el 4 de febrero algunos de los que están aquí seguro ya lo han escuchado, pero es el reglamento del compromiso por la patria por la revolución, compromiso con Bolívar, con Chávez vamos todos pues Levantemos la mano izquierda, que se escuche, que lo escuchen, si hay algún escuálido viendo esto, que lo escuche para que se venga con nosotros. Juro por el Dios de mis padres, juro por mi vida, juro por mi honor, juro por ellos, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta lograr romper las cadenas que por voluntad de los poderosos y del imperialismo norteamericano le quieren imponer a nuestro pueblo. Yo, parte del equipo político estatal. yo parte del consejo político del estado carabobo yo parte de yo parte de la dirección de la JPSU en carabobo puro por bolívar puro por la patria puro por chávez puro por la juventud puro por el futuro que cumpliré y haré cumplir los reglamentos, principios, bases programáticas, código de ética de nuestro partido y lucharé incansablemente por lograr las victorias que tengamos que luchar. Y juro... Construir el socialismo bolivariano y chavista, lo juro, lo juro, lo juro, que viva la patria, que viva Bolívar. El presidente del partido Diosdado Cabello se desarrolló el acto de juramentación del equipo político estadal del PSU y de la JPSU en el estado de Carabobo. Con estas imágenes de alegría de la militancia revolucionaria, nosotros despedimos este contacto informativo hacia Caracas. Adelante.